Bien, vamos a resolver un problema del libro. El ejercicio 33 de la página 160 dice Calcular la distancia recorrida en 10 segundos por un móvil que tiene una velocidad inicial de 5 metros por segundo y una aceleración de 2 metros partido por segundo cuadrado. Bueno, de momento ya he puesto aquí mi chuleta con las ecuaciones del movimiento que voy a poder utilizar eh, para tenerla siempre a mano. Bueno, pues lo primero es identificar el tipo de problema. Pues el tipo de problema es un movimiento que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale? Tenemos un móvil que um, inicialmente parte con cierta velocidad y nos dicen que hay una aceleración. Como no nos dicen nada, pues tampoco nos inventamos nada raro. Así que hacemos el problema lo más sencillo posible. Como no dicen nada, pues entendemos que es un movimiento rectilíneo. Y la aceleración, como tampoco nos indican hacia dónde está acelerando, entendemos que acelera en sentido del movimiento. Es decir, que la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección y el mismo sentido. Bien, eh, segundo paso. Pues vamos a plantear el problema. Pues lo primero que voy a hacer es hacer un pequeño dibujo ¿vale? con eh, pues mi vehículo. Voy a pintar mi sistema de referencia. Esta es la posición x igual a 0. Este es el sentido positivo. Así que parte con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Vale, velocidad 5 metros por segundo. Y una aceleración inicial. Bueno, inicial y final porque es constante. La aceleración que nos dicen que son 2 metros partido por segundo al cuadrado. ya. Yeah. Pues ahí tenemos eh, nuestro gráfico eh, con nuestro sistema de referencia, donde está el cero, cuál es el sentido positivo que elijo, así que la velocidad y la aceleración van a ser positivas cuando las utilizan las ecuaciones y ya puedo continuar. Lo siguiente, escribir los datos y las incógnitas. Bueno, voy a poner, Yo suelo poner datos, aunque también aquí hay incluidas incógnitas. Bueno, pues la posición inicial... Son 0 metros, importante que todo esté en las mismas unidades. El instante de tiempo inicial van a ser 0 segundos. Esto no lo vamos a usar para nada en este problema en particular, pero a veces pues, es interesante. A lo que se refiere esto es que el instante de tiempo inicial, 0 segundos, es cuando el vehículo sale del origen de, del origen de nuestro sistema de referencia, simplemente. Eh, la aceleración, como va en sentido positivo, tal como la hemos pintado, pues son 2 metros partido por segundo cuadrado. La velocidad inicial son 5 metros partido por segundo. ¿Y eh, qué más nos dicen? Queremos averiguar la posición a la que va a llegar al cabo de cierto tiempo, y ese tiempo nos dicen que son 10 segundos. Es decir, en el instante de tiempo T igual a 10 segundos, después de poner el cronómetro en marcha, queremos saber dónde está, ¿vale? ¿A qué posición ha llegado nuestro vehículo? Pues esta es la incógnita, esto es lo que queremos averiguar. Este sería el instante de tiempo T igual a 10 segundos, pues hasta dónde ha llegado. Muy bien, pues... Eh... Ya tenemos todo. Ahora necesitamos saber pues, qué ecuación nos va a venir bien de las ecuaciones del movimiento. Bueno, pues observando las ecuaciones, la que tiene pinta de que vamos a tener que utilizar es esta de aquí. La ecuación en la que nos relaciona la posición inicial, velocidad inicial, el tiempo, el instante de tiempo y la aceleración. De hecho, eh, pues funciona directamente. Así que esta es la ecuación que necesito. La posición es igual a posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora lo que tengo que hacer es ejecutar el problema para resolverlo. Bueno, pues la posición hasta la que llega, el objeto es la posición inicial, que es 0, más la velocidad inicial, que es 5, multiplicado por el tiempo, que son 10 segundos, más un medio de la aceleración que me han dicho que es 2, multiplicado por el tiempo al cuadrado, por 10 al cuadrado. Y todo esto, yo suelo poner así las unidades para que no se me olviden, porque en física y en química hay que dar unidades al final, no, no solo resolver numéricamente. Así que la posición a la que llega en esos 10 segundos, si lo resolvemos, son 150 metros. Esta sería la solución que me están pidiendo. Bueno, pues esta es la ejecución matemática del problema y ahora nos quedaría pues, evaluar si la solución tiene sentido o no tiene sentido. Bueno, pues 150 metros en 10 segundos pues es algo razonable además es una solución que nos ha salido positiva, lo cual tiene sentido si el vehículo se mueve hacia la derecha, pues tiene sentido que llegue a una posición positiva que serían 150 metros la posición x es igual a 150 metros así que estaría bien bueno como este problema es un poco soso así que solo ha habido que coger una ecuación y sustituir vamos a hacer un segundo apartado para bueno pues ver cómo podemos utilizar alguna otra ecuación del movimiento bueno pues añadimos esta pregunta ¿qué velocidad llevará a nuestro vehículo cuando está a 800 metros del punto de partida? bueno pues la situación es la siguiente. Voy a hacer un pequeño eh, dibujito. ¿vale? Este es el punto de partida, x igual a 0. ¿De acuerdo? Este es el punto donde nos piden... Vamos a poner x sub 0. ¿vale? 0 metros. El punto de llegada... O hasta donde queremos que llegue. Pues nos dicen que es 800 metros. Metros y no nos están hablando de tiempo, nos están preguntando que cuando nuestro vehículo pase por esta posición, ¿vale? Pues nos eh, queremos saber cuál será la velocidad que tendrá en esa posición. ¿Vale? Seguimos con los datos iniciales: el vehículo inicialmente parte de esta posición de x igual a 0 con una velocidad inicial de 5 metros por segundo y una aceleración de 2 metros partido por segundo al cuadrado bueno pues eh, sigue siendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos eh, más o menos los mismos datos que antes eh, bueno vamos a reescribirlos a ver como datos tenemos velocidad inicial es igual a 5 metros partido por segundo. Aceleración igual a 2 metros partido por segundo al cuadrado. Eh, posición inicial son 0 metros. Posición final ahora la tenemos que son 800 metros. Y queremos saber la velocidad final cuánto vale. Bueno, pues en este caso... Si nos fijamos, el tiempo no tiene nada que ver. No hay ningún dato temporal de tiempo inicial, tiempo final. Eh, no nos hablan de tiempo ni nos preguntan por el tiempo. Así que tiene pinta de que esta ecuación de aquí, en la cual no interviene el tiempo, ¿vale? en estas dos sí interviene el tiempo, pero en esta no pues nos puede resultar de utilidad. Bueno, pues vamos a utilizarla. Vale, Pues esa ecuación... Nos dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 multiplicado por la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Bueno, vamos a ir quitando cosas. La posición inicial es 0, así que con eso la ecuación nos queda un poquitín más sencilla. Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 por a por x, que es la posición hasta la que hemos llegado. ¿Vale? Hemos quitado una letra y nos queda un poquito mejor. Bueno, pues lo que nos... Eh, esa es la ecuación que vamos a utilizar. Y lo más sensato matemáticamente es eh, despejar la velocidad antes de sustituir por números. ¿vale? Si nos liamos mucho, pues sustituimos por números, pero es mejor obtener un resultado limpio de la velocidad y luego ya eh, sustituir por números. Bueno, pues la velocidad, como está al cuadrado, tengo que despejarla con la operación contraria, que es la raíz cuadrada. Así que la solución es más menos raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2 por a por x. ¿vale? ¿Por qué más menos? Pues porque si elevamos un número negativo al cuadrado nos da positivo también. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que estamos calculando aquí. Así es como se despeja la velocidad al cuadrado. Este más menos luego habrá que interpretarlo. Si cogemos el signo más o el signo menos, porque eh, hay dos soluciones. Entonces hay que interpretarlo. En este caso nos están preguntando por velocidad final. Bien, ¿hacia dónde va la velocidad cuando llegamos a este punto? Pues la velocidad va en el sentido positivo del movimiento, que recordemos que lo había elegido. Esto es parte del, del primer problema en este sentido. Con lo cual, la velocidad tiene que tener sentido positivo. ¿Vale? Ese es el signo de la velocidad que vamos a elegir. Pero hay que interpretarlo al final, ¿vale? Porque podría ocurrir un problema que el objeto, pues un... Por ejemplo, un objeto que sube y luego baja, ¿de acuerdo? Pues cuando baja, la velocidad, si hemos elegido el sentido de movimiento positivo arriba, aquí abajo... Y aquí el cero, ¿vale? Pues en el movimiento de bajada la velocidad como apunta en sentido negativo sería menor que cero, ¿vale? Por ejemplo la velocidad nos podría salir menos 3 metros partido por segundo, ¿vale? Ese menos es porque en la bajada apunta hacia abajo, ¿vale? En este caso la velocidad va en sentido positivo al final, tiene sentido así que elegimos, elegimos el, el signo positivo en la solución. Bueno, esto era un inciso para ir eh, pues viendo cosas e interpretar bien los signos en los problemas, que al final es muy importante. Los signos no se inventan, sino que hay que interpretarlos. Muy bien. Pues ya solo nos quedaría eh, ejecutar la resolución. Bueno, pues para ello eh, sustituimos las letras por números. Ya hemos elegido el signo positivo, pues voy a dejar ya el positivo. Directamente, y esto es la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado, que es 5 al cuadrado, más 2 por la aceleración, que era 2, por la posición final a la que llega, que son 800 metros. Si resuelvo en la calculadora, esto me da uh, 56,79 metros partido por segundo. Y esa sería la solución. Ahora tengo que evaluar si tiene sentido. Bueno, esta velocidad es una burrada, pero es verdad que esta aceleración de 2 metros partido por segundo al cuadrado pues es bastante, bastante alta. ¿vale? En cada segundo pues la velocidad está aumentando una cantidad elevada. Así que sí que tiene sentido que nos salga una velocidad tan alta y esa sería la solución. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de resolución de un problema utilizando las ecuaciones del movimiento, que son estas tres, y bueno, pues empleando una de ellas y esta otra de aquí. Y podríamos hacernos más preguntas, incluso pues, plantear algún problema para usar esta, ya irán saliendo.